señores estudiantes de la asignatura legislación laboral y social en esta oportunidad vamos a abordar el tema denominado terminación del contrato individual de trabajo y sus formalidades así como existen formalidades para la suscripción del contrato individual de trabajo también hay que cumplir ciertas formalidades para su terminación hay que entender que eh, la ley describe claramente cuáles son los procedimientos a seguir dependiendo de las circunstancias que se presenten para la terminación del contrato individual de trabajo. Aquí vamos a ver una de ellas que es el desahucio. ¿Qué es el desahucio? El desahucio es el aviso con el que se hace saber a la contraparte la voluntad de dar por terminado el contrato de trabajo. Se realiza ante el inspector del trabajo plazo para notificar 30 días por parte del empleador y 15 días por parte del trabajador antes de concluir el plazo del contrato es decir el desahucio la terminación de la relación laboral puede ser pedida no solamente por el trabajador sino por el empleador obviamente o mejor dicho al revés no solo por el empleador sino también por el trabajador dependiendo de las circunstancias porque no solamente es que el trabajador puede llegar a tener necesidad de terminar su relación laboral con la institución o la entidad a la que pertenece, sino también en este caso eh, la otra parte el eh, desahucio implica la formalidad del desahucio implica el pago de una indemnización equivalente al 25% de la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio digamos que eh, más o menos es la formalidad que no se establece forzadamente sino que de alguna manera tiene un carácter voluntario por la parte que es la que toma la iniciativa otra de las formalidades otro de los mecanismos para terminar la relación laboral es el visto bueno esto es cuando se presentan eh, incumplimientos o causales determinados en el código del trabajo por parte de una de las eh, dos eh, personas que participan en la relación laboral o parte de, la, de las dos eh, en este caso contratantes o contratistas porque es importante que eh, ambas partes cumplan lo que establece la ley, ¿no? entonces es el procedimiento a través del cual una de las partes contratantes obtienen del inspector del trabajo la declaración de que las causas para terminar la relación contractual son legales se puede interponer dentro del mes de producida la falta que provoca la terminación del contrato veamos en el caso de los trabajadores que es lo más usual es decir el empleador en este caso el patrono el empresario o como queramos denominarlos pide al inspector de trabajo visto bueno es decir pide su aceptación para terminar la relación laboral porque el trabajador ha incumplido en, eh, en varias irregularidades en ilegalidades en faltas que están establecidas en el Código del Trabajo. Veamos las principales causas eh, que pueden ser motivo de un visto bueno, es decir, del pedido formal de terminación de la relación laboral por parte del empleador ante el inspector del trabajo. Faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o asistencia al trabajo. Inasistencia por más de tres días consecutivos indisciplina o de desobediencia grave al reglamento interno falta de probidad o conducta inmoral injurias graves contra el empleador ineptitud manifiesta del trabajador, Estas son algunas de las causas aquí hemos observado que dice indisciplina o desobediencia grave al reglamento interno es decir en el reglamento interno que se establece para regir el normal desarrollo de una entidad pues establece una serie también de requisitos de obligaciones de deberes de los, de, de los trabajadores que tienen que cumplir y cuando no lo hacen pues eh, se suman a estas causas que aquí hemos observado hay que entender y aclarar que cuando existe la terminación de, de, de la relación laboral por causa de un visto bueno aprobado eh, legalmente o formalmente por el inspector del trabajo no hay lugar al pago de una indemnización adicional como si hay por ejemplo en el caso del desahucio o del despido intempestivo que vamos a ver a continuación esto hay que entender claramente simplemente una vez que el inspector de trabajo ha aceptado el visto bueno simplemente pues el trabajador tiene derecho al pago de sus remuneraciones pendientes de, de pago o días de vacaciones no gozadas es decir su liquidación normal pero no el pago de una indemnización adicional veamos el tema del despido intempestivo el de tema del despido intempestivo no es otra cosa que la terminación del contrato individual de trabajo sin que medie causa justa y sin observar las formalidades correspondientes es decir el trabajador no ha realizado el trámite de desahucio que establece eh, la ley ni hay una causa justificada que ha permitido que obtenga el visto bueno en este caso del inspector del trabajo para terminar esa relación laboral y termina abruptamente sin ninguna causa justificada en este caso la relación laboral entonces se ha producido un despido intempestivo que conlleva el pago de las indemnizaciones establecidas en el código del trabajo que aproximadamente son eh, de un mes de remuneración de la última remuneración por cada año de servicio ustedes pueden darse cuenta hay una diferencia entre el pago del desahucio que es solamente el 25% de una remuneración y la indemnización cuando tiene que ver por el tema del despido intempestivo entonces la terminación de la relación laboral no puede ser tomada en esta forma porque obviamente se está violentando una disposición legal y esto eh, se está incumpliendo eh, formalmente con las esta, eh, disposiciones del código del trabajo eh, dentro de las formalidades hay lo que se llama el acta de finiquito esto es importante es prácticamente obligatorio que se firme, se firme un acta de finiquito cuando termina la relación laboral esto protege tanto al empleador como eh, en este caso al trabajador de que no existan posteriores reclamos porque obviamente esta acta de finiquito se la suscribe ante el inspector del trabajo actualmente inclusive hay un sistema ya informatizado que se lo hace a través ya de las diferentes empresas y se coge un turno para que ya el inspector de trabajo con la presencia de las partes solemnice eh, la terminación de la relación laboral por cualquiera de las causas que hemos señalado en definitiva el acta de finiquito es un documento en donde constan en detalle los valores entregados al trabajador por concepto de liquidación sea que corresponda a desahucio despido intempestivo o renuncia voluntaria y habíamos establecido que se suscribe ante el inspector del trabajo. Quiero agradecer su atención señores estudiantes de la materia de legislación laboral y social.